vale Así que bueno, vamos a continuar con, con, con el evento y con los invitados eh, Para eso eh, tenemos la parte de la tecnología ¿no? Para preparar un buen Black Friday eh, Uno de los principales retos o barreras que nos podemos encontrar es la parte tecnológica ¿no? eh, Y para ello tenemos con nosotros a Alejandro Ramos Que es Tech Evangelist de PrestaShop y bueno, supongo que todos sabéis, eh, quien no sepa qué es Prestashop es porque, bueno, está empezando de cero en e-commerce, pero a partir de hoy lo sabrá. Eh, Prestashop es una de las plataformas CMS de e-commerce de, e de España, que ya cuenta con una decena de miles de comercios en España, es algunos bastante grandecillos, eh, facilitan mucho lo que es la puesta en marcha de un e-commerce y, y la escalabilidad dentro de del mismo, ellos tienen mucha experiencia porque llevan muchísimos años no sé, pues por lo menos yo llevo en esto ya sobre 13 años y ellos ya estaban, o sea que no sé, pueden llevar 15 años por lo menos liderando esta parte en España y hoy con Alejandro vamos a vamos a ver cómo coronar la cumbre del Black Friday ya que al igual que para, para escalar una montaña eh, para el Black Friday hay que, hay que llegar bien preparados, ¿no? había esa frase de, de si sabemos que vamos a escalar una montaña, pues no nos vamos a ir sin recursos y sin medios, sino que nos vamos a preparar no para no morir en el intento. no Así que, bienvenido Alejandro. ¿Qué tal estás? Yo ya estoy suelto, estamos en live, así te veo, que... Te veo preparado ya, ¿eh? Yo ya estoy suelto. Te veo, te veo bien, te veo bien. Bienvenido. Oye, Muchas vamos a gracias. hacer una charla aquí natural, que la sí. gente... Eh, ...nos conozca... Sí, sí. ...y bueno, vamos a empezar hablando... Eh, ...cómo comenzar la escalada esa escalada, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo comenzamos esa escalada? <ríe> bueno, primero daros las gracias a ti, a Onlife, a Multiplica por dejarnos estar a mí en especial y a PrestaShop en este evento que yo creo que va a ser diferencial, ¿no? Nunca hay que hacer lo que hacen el resto, sino que nos tenemos que diferenciar y yo creo que el live shopping con que estamos haciendo hoy con con Online Site eh, va a marcar la va a marcar la diferencia. Y, y quizás mucha gente se esté preguntando, ¿no? ¿De dónde viene este símil de escalar con con Black Friday? Y es que al final vamos a lo largo que charlemos se va a ir entendiendo mucho. Mucho mejor, Pero Al final, cuando estamos pensando en un Black Friday, estamos viendo una gran cumbre ¿no? que tenemos que llegar a escalar. Y es verdad, eh, al final si estamos pensando en escalar, si estamos pensando en hacer una, una gran ruta, estamos pensando en hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero de todo es idear, ¿no? ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto va a durar cada etapa? ¿En qué albergues me, me voy a alojar? ¿Cuánto tengo que andar? ¿Y todo esto que tiene que ver, que ver con el e-commerce? Pues mucho, porque si lo aterrizamos en el e-commerce, digamos que esa primera preparación sería el tener nuestra cuenta de explotación clara, ¿vale? Es decir, una cuenta de explotación donde nosotros tengamos clara la inversión que podemos realizar en Black Friday. Eh, gracias a mi rol en, en PrestaShop, junto con Jorge, que es el country manager, vemos muchísimos, intentamos ayudar a muchísimos e-commerce eh, e y, y vemos muchísimos casos. Y puedo afirmar que si un e-commerce no tiene una buena cuenta de explotación, va a ser complicado que sea rentable. Tienes que volcar en tu cuenta de explotación ingresos, eh, gastos, pero yo hablo de cuenta de explotación, de poner hasta la luz y, y el agua, si es que tienes local o si no, el, todos los costes que, que tengas. ¿no? Porque al final ahí es donde va a salir ¿Cuándo vas a ser rentable. Nosotros hemos visto muchos proyectos que a lo mejor después de una cuenta de explotación han dicho, es que no empiezo a ganar dinero hasta el año 3. Gestión de ingresos, ¿no? Claro. Vale, pues eso es eso es nuestro planning. El dónde voy a dormir y qué etapas voy a hacer es mi cuenta de explotación. Porque de ahí es de dónde va a salir. Vale, pues ahora sí, en Black Friday, con estos números, puedo invertir tanto en Black Friday. Y puedo invertir tanto en estas plataformas, puedo pedir la demo de un live site, porque, oye, con los precios que nos han dado, me cuadra, me cuadra mi cuenta de explotación y voy a hacer un live shopping y voy a hacer una inversión en, en Ads o lo que sea. Pero primero, para prepararnos la escalada, tenemos que saber bien qué podemos hacer y qué podemos invertir. ¿Qué productos, el stock, etcétera? ¿no? Todo. Eso, eso quizás nos vendría hasta después. ¿no? Primero yo me voy a una parte, incluso, si me lo permites, más baja. Es decir, cuánto dinero tengo en caja para gastar para que cuando acabe el Black Friday no esté descapitalizado. ¿vale? O sea que eh, hay que tener toda esa parte clara. Vale. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué materiales para preparar, o sea, pues, eh, para escalar una montaña vamos con, con lo, las botas, pues, con las chaqueta, etcétera, que, que necesitamos ahí, en el comercio. Ahí está, de seguimos, tecnología. seguimos con ese símil, ¿no? Hemos superado la, la cuenta de explotación, yo tengo claro que voy a hacer mi live shopping, tengo claro que voy a hablar con Multiplica para esas consultoras que me, que me ayuden y que, y que me ayuden a alcanzar el, mi éxito, venga, pues voy a preparar la escalada, ¿no? Como tú dices, eh, la, ¿qué voy a necesitar, a qué temperatura voy a estar? Pues todo ese es el material que necesitamos. Como Pasamos esto a e-commerce. Por ejemplo, voy a enviar emails. No me sirve. ¿Cuántos emails vas a enviar? ¿Está tu plataforma de envío de emails preparada para todos esos emails que vas a enviar? Porque a lo mejor tú tienes contratado un plan, me lo invento, de mil envíos y estás sí. pensando en hacer tres mil envíos, que seguro que a vosotros eh, en Product Hackers Day, habéis visto mucho de mucho de esto de, y, y que y te quedas en Black Friday sin, sin poder enviar emails, ¿no? Tienes, tienes que tener esto también, también en cuenta. Por supuesto, tienes que tener en cuenta tu alojamiento web, el hosting. Habla con ellos, que ellos son personas y te van a entender. Porque a lo mejor tú estás teniendo, lo vuelvo a inventar, 100, 200 visitas por día y de repente, gracias al super éxito del Live Shopping, le vas a, vas a meterle 3.000 visitas en un minuto y se cae la web. Habla claro. con el hosting y avísales. Claro. Y sobre todo algo que no hace mucha gente, que es mirar internamente. ¿A qué me refiero con mirar internamente? ¿Estoy preparado para afrontar esa avalancha de pedidos? ¿O está mi equipo preparado para afrontar esa avalancha de equipos? ¿O a lo mejor tengo que contratar a alguien nuevo ¿no? y les tengo que formar? Vale. Y, y aquí, cuando hablamos de, de formación, me voy a pausar un poquito porque sí que me gustaría hablaros del PrestaSop Academy, que es además el descuento que os traigo, que os traigo hoy, que es del PrestaSop tenemos Academy. Tenemos un CTA, ¿no? Que sí. es, tenemos un, un descargable de, de Academy. De, ¿no? Eso es, eso es, el vale. PrestaSop Academy. Es un proyecto que a más le tengo mucho cariño porque llevo casi dos años con él. Es una plataforma de formación a demanda para que todos los que nos están escuchando se puedan formar. ¿Qué quiere decir esto? Pues oye, voy a contratar a alguien. Dime, dime. Tengo una pregunta. Venga. Pero que te visto, acaba, así porque te ir, las preguntas, te, las preguntas te, me, te me gustan, me gustan <risas> mucho porque estamos interactuando con la gente. De eso se trata. Me te. pregunta Carmen sobre eh, las caídas de, de Black Friday. Eh, ¿Qué experiencia tenéis? han caído muchas webs en el Black Friday pasado... Os llaman, prestación, se me ha caído la web, no, al final tú eres el CMS, ¿no? Eso es, eso es, a ver, a nosotros al final no nos no nos llaman porque, como bien dices, somos el CMS, llaman al alojamiento que tengan en este caso, ¿no? Y por eso digo, yo he estado en algunos eventos en el que contaban un caso específico de una super campaña en publicidad que por no avisar en el momento se caía y que justo cuando avisaban, que por eso traía ese ejemplo, pues había gente detrás metiéndole más recursos a la máquina para que eso no se caiga. Entonces, se puede caer pero no con solo puede caer con cualquier otro CMS que no voy a nombrar, pero con cualquier otro CMS se puede caer, de hecho antes lo, lo comentábamos, ¿no? que se cae hasta Facebook, por eso digo que hay que, estar, que hay que estar ahí preparado, ¿vale? Y sobre todo preparado y formado, que aprovechen ese descuento que yo les he traído, que le he puesto mucho cariño, que son vídeos totalmente a demanda, donde un van a poder... 20% de Academy, ¿no? Eso es, un 20% de descuento, donde ellos van a poder eh, formarse para, oye, cómo puedo gestionar mejor mis pedidos o incluso activar y desactivar módulos ¿Vale? Ahora hablaremos de los serpas con los que subimos las montañas, pero hay cosas que puedo hacer yo, yo solo, pues voy a desactivar un módulo, aprender bien a hacerlo. O si tengo un equipo de programación, pues que con esos cursos que también los tenemos a nivel técnico, se formen y empiecen a programar algún modulito para, para Black Friday. Perfecto. Y vamos a... ...a la parte de, oye, ¿con quién vamos? no eso ¿Con quién vamos a escalar el Everest? Que está, <ríe> que está claro que lo puedes escalar, está claro que lo puedes escalar solo... ...pero pero si es con compañía, eh, muchísimo mejor, ¿no? Al final hablamos de ese equipo de, de serpas, como yo decía antes... ...un serpa, ¿quién puede ser? Por ejemplo, eh, live shopping, ¿no? porque qué no vamos a hacer con un live site, como estamos haciendo tú y yo hoy... ...tranquilamente, un live shopping para Black Friday? Pues ese sería un buen compañero de, de viaje... ...ahora nos van a empezar a hablar de, de buscadores... Pues vamos a escucharles atentamente, porque todo, todos esos compañeros de viaje, pero Alejandro, un buscado es pues, un compañero de viaje, pues sí, puede ser un buen compañero de viaje. Tú comentabas, multiplica vosotros mismos desde Product Hackers para que al final esas campañas conviertan más. Toda la ayuda que tengamos nos va a hacer escalar más y, y mejor, que al final es, es, lo que todos, es lo que todos queremos. Genial, pues vamos a lanzar un quiz, pero. Seguimos. Lanzamos, lanzamos un quiz. Todavía no, no lanzamos el quiz. Yo, venga, si quieres, sigo, yo, si quieres, te sigo, te sigo contando. quieres te explicando. Estamos en directo con un fallo técnico. <risa> no, tendigo. pero, pero, eso, pero eso, está bien. eso está bien. Ya nos hemos cansado de esas grabaciones de corto y pego. Esto, es esto es en directo. <risa> y estaba comentando justo que nos tenemos que acompañar de alguien con, con, quien, sub, con quien subir. ¿vale? Pero, ojo, que también tenemos que avisarles de que van a subir con nosotros la montaña, ¿vale? Esto es un, esto es un capote que estoy echando a todos mis compañeros que están aquí, no, nos, no les llaméis, oye, que mañana empiece la campaña de Black Friday, ¿vale? Quiero que, que me hagas un análisis de mis campañas para convertir mejor el tiempo. El tiempo es fundamental cuando estamos hablando de las campañas de, de Black Friday. Pues vamos a lanzarte una pregunta que nos dejaron por aquí y es ¿con cuánto tiempo crees que hay que prepararse adecuadamente para el Black Friday? Oye, Alejandro, eh, te he preguntado sobre las caídas de, de servidores y, y te he preguntado sobre, sobre caídas de tiendas en Black Friday y qué casualidades de la vida que se nos ha caído el nuestro. Pero vaya, que se cae Amazon, se, cae, se cayó Redstix hace unos años y lo pasaron fatal muchos e-commerce… Se ha caído Facebook y demás, así que bueno... Para estar en los grandes tenemos que tener estas caídas. Os pedimos disculpas a todos los que estáis allí, ha sido un tema pues de conexiones que se nos ha caído, todo lo demás eh, está correcto, así que volvemos, disculpad, no seáis malos con nosotros, así que bueno... Ya sabemos que el, que el que es humano, pues se equivoca. Así que, bueno, venga, va, háblanos sobre caídas, ya que <risa> ¿Cuál está ¿Cuál esta específicamente o hablamos en general? <risa> no, sobre las tiendas, sobre las tiendas. <risa> pues mira, justo esta, eh, lo que estábamos comentando, eh, hay que tener muy en cuenta el tráfico que nos va a llegar, ¿vale? Tenemos que hablar con nuestra empresa de hosting y decir, oye, eh, mira... Tengo, vuelvo otra vez a hacer hincapié en esa cuenta de explotación, que es donde vamos a ver las visitas que nos va a llegar según la inversión. Voy a tener un pico de estas visitas. Estoy preparado para tenerla, pero a lo mejor nos tienen que poner más recursos. Más recursos también es más dinero que tengo que llevar a esa cuenta de explotación, ¿vale? Así que hay que estar preparados y sobre todo hablar. Hablar con todos los equipos, pero no solo hablamos de hosting, sino que si queremos hacer una campaña de performance o queremos hacer o queremos eh, que nos ayude un SERPA de los que estamos hablando a subir, hay que avisar, oye, que vamos a subir, que nos vamos a coronar. ¿Quiénes son esos Sherpas? Pues Líneas algunas, Product Hackers, por <ríe> ejemplo. Venga, te digo algunos, se me ocurre, On Live Side, Product Hackers, Multiplica, Finder, se me ocurren muchos serpas que nos pueden ayudar, pero que sobre todo no les avisemos de oye que mañana lanzo una super campaña, no, con tiempo que ellos no están en nuestra empresa, ¿vale? O sea que con tiempo todo. Vamos a la última pregunta. Y prepararos porque viene un sorteo, un quiz, ¿vale? Vamos a la última pregunta que es, ¿en qué casuísticas Prestashop es mejor alternativa que otras plataformas de e-commerce actuales? Bueno, a ver, como siempre no vale como respuesta, ¿no? Te voy a decir que quizás donde más nos diferenciamos es cuando ya empezamos a hacernos mayores y nos tomamos el e-commerce en serio. ¿Vale? Cuando ya digo, por ejemplo, se me ocurre, eh, quiero tener mi tienda en varios países, ahí es una diferencia clarísima, porque no hablamos de traducción, que traducir podemos meter un traductor y lo hacemos, no, hablo de tener mi tienda en varios países, de que si yo la tengo en México, que antes nos, nos hacían preguntas si OnLife estaba en México, pues aparte de estar con OnLife en México, pues con PrestaShop puedes estar en México y tener el buen fin, que son fechas distintas promocionales que aquí y tienes promociones solo para México que aquí no se van a ver. Y viceversa, el Black Friday de aquí, que en México, quizás en la parte de México más pegando, Estados Unidos sí, pero en la otra parte no tienen Black Friday, pues ahí que no se note. ¿Vale? Eso no hablamos de traducir, sino hablamos de ese concepto de multitienda. Ahí es donde. Fuertes somos fuertes, somos muy fuertes, ¿no? eso es. Pues vamos a ir con el quiz. Tenéis 15 segundos para contestarlo rápido. Con una campaña. De Black Friday bien montada, ¿cuál debería ser el peso máximo de venta sobre el total anual? Estamos hablando de cuenta de explotación y Había demás. Había que meter números. Había <risa> que meter números. Y vamos a ver quiénes son los ganadores. Tenemos de ganador a María y a Jorge. Enhorabuena, María y Jorge. Os habéis ganado los premios que, recuerdo. Os contactaremos a posterior del evento y cuadraremos la entrega de los premios, ¿vale? Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Lo estás haciendo fenomenal. Yo me quedaría aquí. ¿No hay un sillón aquí pequeño para mí? Yo creo que la próxima que organicemos será ya, pues, hacer una mesa redonda. Más, más. Esto está fenomenal. Exacto. Adiós a todos.